Okay. Vale, esto es la radio, ¿vale? Esto, esto son las bombas, vamos a sacar a las bombas, vamos a quitar las pantallas. la pantalla. Esto es el master. Este no se arranca por la llave, aquí lo pones en voz, pero hay que arrancar con los con botones. Vale. vale. apretando este botón. Vale, aquí tienes todas las indicaciones, estas son las revoluciones del motor, Vale. ¿vale? Eh, la presión de emisión, la presión de combustible y todas las indicaciones de presión y temperatura de aceite, ¿vale? Uh -huh. Y eso es el motor. Esto es una puta del rotor. Vale. El rotor. Cuando está el freno del rotor echado, que es este de aquí, ¿vale? cuando está echado, ¿vale? está puesto, uh -huh. ¿eh? quítalo echándolo hacia la izquierda y mira, ves apaga la luz del freno del rotor y, se, y aquí aparece la indicación vale, de puta si de rotor. la derecha. ¿vale? Fíjalo, cuando vale. volvamos, tienes pues, pues, que echar a la derecha y además hay que aguantarlo fuerte para que frene, porque si no, no es vale. Vale. Es mucho más cómodo el ELA en eso. Sí. ¿vale? Luego, la velocidad de kilómetros por hora, la velocidad de referencia son ¿Sí, 90-100. ¿no? Vale. La pista que tenemos entre 90-100 en final, ¿vale? Vale. a 90 está bien, ¿eh? o sea, no hace falta ir a 100, pero bueno, vale. y si vas corto, pues más, exactamente igual que más. ¿vale? Y luego, en la que hace bajada es entre 80 y 90, ¿vale? porque si no, vamos, nos comemos por la pista. Vale. ¿Vale? Lo hago parecido, el otro son 60, pues este, vamos a 60-70 bajamos, o, o 50-60, ¿no? pues este lo vimos. Este es el altímetro, tiene más, ¿vale? El, el canal de combustible, la uh -huh. marca bastante bien dentro del cable, ¿vale? Y, y bueno, no tiene mucho más. Luego tiene, el esta no vamos a utilizar que está ahí, lo que tiene es que la palanca la aguanta adelante este cable. Para soltar el cable, pon la, coge la palanca, echa la, la izquierda como está y palanca a tope. Y con la otra mano tienes que tirar del cable. No, no, con la otra mano es el plafador, Tienes que tirar de este cable y soltarlo. Ah. Estás haciendo la palanca para atrás, entonces estás... Es a izquierda y adelante a tope la palanca. la palanca. Y ahora tira el cable y sale mucho más fácil, ¿no es? Vale, y esto... Esto es el seguro para que no salga la palanca para atrás, porque no tiene sistema neumático. Ah, vale, o sea que esto lo llevas aquí adelante. Esto se para Esto es en la pista. Hasta, no lo vamos a soltar hasta que no vayamos a pelanzar vale. y cuando lo soltemos ya no lo vamos a meter hasta que no apar aparquemos aquí Vale. porque vale. Yo, lo, yo lo pongo en marcha pero es la polla bueno marcha o sea, olvídate vale si sí, lo, lo que vamos a hacer nada más aterrizar es poner el team a tope para adelante cuando está a tope para adelante se enciende esta luz ahí, ¿no? ¿Okay? significa que está a tope para adelante el team hay que darle bastante rato porque es un motor eléctrico que tarda tarda en reaccionar y en tensar vale Vale, Entonces esta... ¿Para que no es como en el otro que le das cuatro golpes y ya está quemado. ¿sí? No, no, no, no, en este, los primeros 3 o 4 segundos son en vacío, ¿vale? Hasta que empieces a notar, ¿sí? Vale, vale, vale. Luego vale. no traje más libro de mando y un poco más. Un poco más. de ¿Vale? masita. Okay. A ver, suelta el freno en el rotor y de, de, de, de ruedas y ponlo, suéltalo. Ahora ponlo. Y tendría que echar esto, ¿no? Esto ahí, ya está. ¿Vale? Fácil, ¿no? Y sí, sí, un poco, un poco artesanal, pero vale. Bueno, es lo que hay. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues ahora vamos a arrancar, ¿vale? Voy a quitar de momento el máster. voy a meter las dos bombas. Y esto lo ponemos aquí. Y para acá lo que tienes que hacer es darle al máster y apretar el arrancando okay. Vale. ¡Libre! ¡Libre!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 The sadness that cripples you, it comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Ask in the glory.